Buenos días buenos días a todos. Eh, como anfitrión y en representación del, del rector de la universidad y de la comunidad universitaria de, del campus de Segovia, pues me corresponde eh, dar la bienvenida a los que nos acompañan y que han tenido el detalle que, que agradecemos de acercarse a nuestro campus para, para presentar eh, hacer un resumen del informe anual sobre la profesión periodística, entiendo que, haciendo un poco más de hincapié en el, en el, entorno, en el entorno local y regional, eh, para nosotros es, eh, es eh, una muestra más de, de, de un poco lo, lo que pretendemos, ¿no? que es abrirnos a, a toda la sociedad, a todos los sectores, y, por supuesto, también a este ámbito, al ámbito del periodismo, tan vinculado con las titulaciones de comunicación y publicidad, la última de las cuales se imparte, se imparte en nuestro centro. Eh, nos hubiese gustado, a lo mejor, poder contar con un poquito más de aforo, pero también los calendarios académicos han jugado un poco en nuestra contra. Y, y bueno, poco más quiero añadir. Agradeceros que estáis aquí, Victoria, Miguel Ángel... Nos vemos con mucha más frecuencia e, insisto, agradeceros que, que hayáis querido acercaros a nuestro campus para, para poner sobre la mesa pues, eh, los pros y los contras de, de una profesión tan, tan compleja como la vuestra y que tanto está sufriendo, ha sufrido y está sufriendo todas estas convulsiones de económicas, políticas y sociales de nuestra, de nuestra nación. Sin más, eh, cedo la palabra a Victoria Prego, como todos sabéis, presidenta de la, de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha sido la, la que ha un poco encauzado la elaboración de este informe. Pues es Victoria. Muchas gracias. Eh, buenos días. Yo vengo aquí de invitada en nombre de la Asociación de la Prensa de Madrid. Eh, os doy las gracias por estar aquí y venimos primero a saludar a decir hola, a decir aquí estamos, a vuestra disposición y después a presentar este informe sobre la profesión periodística. Es que si más cerca se van a saturar. A presentar este informe sobre la profesión periodística eh, que eh, dibuja un panorama, eh, no nos engañemos, desolador. ¿Mm? Eh, el presente el inmediato pasado y el presente de la profesión es muy triste y realmente muy injusto porque no se corresponde con la función real no teórica, sino real que el periodismo está cumpliendo en la sociedad de sociedad española decía antes a los colegas que me han entrevistado ...que eh, la vida política española gira ahora mismo y desde hace muchos años, pero bueno, ahora mismo... ...gira en torno a informaciones que han salido todas, no exagero, todas de la prensa. Es decir, la, la, los programas electorales, independientemente de las propuestas, pero los debates giran en torno a, a muchas cosas... Desde luego a la corrupción que ha sido determinante en los resultados electorales. Todos, todos los casos de corrupción que se conocen en España en este momento han sido sacados a la luz por periodistas y en la prensa. Por cierto, en la prensa de papel. En la prensa de papel. El caso Puyol, una cosa extraordinaria de, de extracción de los fondos públicos a favor, en a favor de una familia completa, el caso Gürtel, el caso de los Eres, la formación irregular, la formación de empleo, el caso Púnica, el caso Bárcenas, eh, eh, eh, el caso Palau, todos estos casos están en la vida política española, en la vida pública. Los ciudadanos han tenido conocimiento de ellos gracias a los periodistas. No, cuando digo gracias no quiero decir que haya que agradecerles, quiero decir que si no hubiera habido un trabajo informativo, todos estos casos que han minado literalmente la salud de la democracia española, y eso lo eh, constatamos todos, no habrían salido a la luz. Es más, habrían continuado, se habrían multiplicado eh, in, indefinidamente. Por lo tanto… Es evidente que el papel de la información y que el servicio al derecho de los ciudadanos a la información se está cumpliendo con rigor y con plenitud en este país. Y, sin embargo, la consideración social del periodismo y de los periodistas está bajo mínimos. Está, nunca estuvo tan baja. Es decir, en los tiempos de la transición, los periodistas éramos unos sujetos respetados, no solamente por la población, respetados por los empresarios, nuestros empresarios, que nos escuchaban, permitían que defendiéramos nuestros criterios y encima nos pagaban bien. Bueno, esto ha muerto. La población considera que los periodistas son una especie de bandoleros bueno, aprovechados vendidos y eh, en las empresas aprovechando la crisis se ha eh, rebajado el salario de los periodistas que son los afortunados los periodistas que están todavía con un contrato fijo e indefinido a, a menos de la mitad ¿Eh? Eh, y luego hay otros periodistas que han salido a la intemperie y que son los autónomos, que se han multiplicado en la profesión periodística por varios, varios índices. vamos eh, El periodista está en este momento, como yo digo, es el indio solo en la pradera. No tiene quien le cobije, quien le ampare, quien le defienda y quien levante la voz en favor de la dignidad y de la función social evidente de la, el, de, la, de la profesión periodística. Bueno, pues aquí estamos los demás, que somos muy pocos, pero para levantar esa voz. El periodismo es una profesión, independientemente de que nosotros la ejerzamos, es una profesión imprescindible para la eh, profilaxis de una sociedad. Sin un periodismo libre, independiente y valiente la sociedad no estará limpia nunca y es más los ciudadanos dejarán de ser ciudadanos para pasar sin darse cuenta a convertirse en súbditos o en clientes que viene a ser más o menos lo mismo por lo tanto estamos muy mal es verdad es verdad eh, eh, el tratamiento económico salarial que se da a los periodistas les empuja muchísimas veces por necesidad a no levantar la voz para defender una línea de información, un criterio, una información, una denuncia. Porque es que la gente tiene que comer. Entonces, cuando nosotros defendemos y yo denuncio el ínfimo pago que se está haciendo a los periodistas, no lo denuncio por eh, una preocupación por su bienestar personal, que también, sino porque eso evidencia un desprecio, un menosprecio a la función periodística que va a dañar inexorablemente a la salud de la sociedad española. Por lo tanto, reivindico y defiendo con todo fundamento el papel de, la, de los informadores en la sociedad española y reivindico y defiendo, pido que los periodistas reciban un salario digno y que las colaboraciones se les paguen de una manera digna, que no se proletarice a los periodistas, que es exactamente lo que está pasando ahora. Y nada más, yo estoy convencida, no lo dudo, que el periodismo jamás podrá morir y que mal que bien Estamos en un momento muy de muchas incertidumbres, pero saldremos adelante. En otros soportes, pero saldremos adelante. Porque es, el periodismo es una de las pocas profesiones, dos, mencionadas en la Constitución. ¿Mm? Y eso no es por casualidad. Es que somos un pilar fundamental, no nosotros personalmente, como colectivo, un pilar fundamental del sistema democrático. Nada más, gracias. Me gustaría también que interviniera Miguel Ángel López en su condición de presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia, que también entiendo han sido los gestores y los que han facilitado el que podamos estar aquí hoy todos. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Victoria, por esta introducción. Eh, yo tengo que agradecer a todo el mundo que ha asistido a esta presentación a su asistencia, a este primer acto que yo hago como nuevo presidente de la Asociación de la Prensa de Segovia, en el que relevo a Alfredo Matesán, sobradamente conocido de todos, que no puede estar aquí porque está trabajando, afortunadamente. ...y que también afortunadamente sigue con nosotros en la directiva... ...porque es eh, el vicepresidente, agradezco a los demás compañeros... ...también que hayan estado aquí, a Aurelio por haber hecho la gestión... ...y por supuesto a la Asociación de la Prensa de Madrid, a su presidenta... ...y a sus responsables por haber accedido a estar aquí en Segovia... ...presentando este panorama, como decía Victoria, en cierto modo desolador... ...pero con esperanza, con esperanza porque yo creo que los periodistas... ...tenemos una capacidad, la mayoría al menos que es lo que nos hace pervivir y seguir adaptándonos a los nuevos soportes, a las nuevas situaciones, a esos ataques de dentro y de fuera, a las redes sociales que quieren suplantarnos de una manera, pues, eh, un sobre todo poco profesional, y es la resiliencia. ¿no? Nos adaptamos al estrés, a los cambios, a las incertidumbres. Eh, la incertidumbre es eh, casi, casi un, una característica que está imperando o gravita todos los días sobre la actividad diaria del periodista, ¿no? la incertidumbre de qué puede pasar y de cómo puede pasar lo que va a pasar. ¿no? Y esa resiliencia yo creo que nos está favoreciendo el que nos mantengamos, el que a pesar del de paro, que por fortuna, como luego nos comentará Luis, parece que se va frenando la destrucción de empleo, ...e incluso el adaptarnos a unos cambios de una sociedad... ...y a unas incertidumbres políticas que también están ahí en el día a día. Así que yo agradezco mucho a todos que hayan venido aquí esta mañana. Agradezco también a José Bayón como representante del Ayuntamiento... ...que haya acudido a respaldar este acto. A Agustín García matilla siempre preocupado y colaborador... ...con las actividades que organiza la Asociación de la Prensa... ...en un año que vamos a enfrentar también novedades... ...no solo con la nueva directiva porque gracias a gestiones de socios como Aurelio Martín vamos a tener eh, incluso la presentación en Segovia de una exposición de los Premios de Fotoperiodismo 2015. Así que nada más que dar paso a Luis de Pablos para que nos comente ya este contenido y para que nos dé esperanzas sobre cómo está el futuro de la profesión. Muchísimas gracias. Eh, bueno, quiero agradecer especialmente a, a la Asociación de la Prensa de Sagovia, a Miguel Ángel, a, a Aurelio y, por supuesto, a David y, a, y al propio Luis, que son los protagonistas que van a presentar este informe. No quería dejar de hacer una contextualización, eh, porque, aunque mi intervención sea breve, pues es muy importante reforzar algo que ha dicho Victoria y que es fundamental. ¿no? La universidad debe apoyar al periodismo como fundamento de la democracia y es importantísimo que tengamos informes como este que de alguna manera hablan de la inquietud de la profesión por autorregularse y también por observar cómo se está manifestando la crisis en este país. ¿no? Y en ese sentido, pues hemos colaborado también sistemáticamente como universidad, como campus, como facultad, con la Asociación de la Prensa de Segovia, tanto en los premios Cirilo Rodríguez como en esas jornadas que organizamos sistemáticamente de periodismo en lo global. ¿no? Dentro de los datos que se manejan y sobre los que van a profundizar nuestros compañeros, amigos y colegas, pues es importante decir que esos 12.200 empleos destruidos desde el año 70 y Seis es eh, algo realmente demoledor y el que se hayan de, de, de cerrado también 375 medios de comunicación y eh, de alguna manera es también muy chocante el que se hayan generado 84.953 plazas de nuevos periodistas, el que se haya, el que se haya licenciado perdón, ese número descomunal de, de periodistas en nuestro país. Yo creo que este informe muestra los mejores valores del periodismo, la defensa de esos mejores valores del periodismo y estamos ante esa amenaza que es real del deterioro de esta profesión y, por lo tanto, desde la sociedad deberíamos conseguir una educación en competencia comunicativa que hiciera que los, que los propios ciudadanos defendieran precisamente ese papel importantísimo del periodismo en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista, informes como este resultan absolutamente imprescindibles. Yo quería recuperar la idea de Kovac y Rosentiel, que son los autores de un manual que se ha utilizado sistemáticamente en la, en la formación de nuevos periodistas, y que ellos ya en el año 2003 defendían ese concepto de periodismo como la búsqueda de la verdad, la lealtad ante los ciudadanos, el ejercicio de la disciplina de, de verificación... El mantenimiento de la independencia con respecto a aquellos de quienes informa, el ejercicio de un control independiente del poder, el servir de foro público para la crítica y el comentario, el esfuerzo para que el significante sea sugerente y relevante y el compromiso de que la noticia sea exhaustiva y proporcionada y el respeto a la conciencia individual de sus profesionales. La pregunta que deberíamos hacernos es si en este contexto actual todos esos principios, todos esos elementos del periodismo se están respetando o no. Antes hacía alusión, Victoria, a cómo muchos periodistas, de alguna manera, tienen que servir a sus amos por simplemente afán de supervivencia, pero es que hay un problema aún mucho mayor, y es que las grandes corporaciones están, de alguna manera, comprando periodistas profesionales del periodismo para servir a sus intereses. Y esto es algo que también tenemos que poner en cuestión y tenemos también que ser, de alguna manera, vigilantes frente a este fenómeno. Dentro de las... Dentro de los, de los datos con los que contamos hay, de alguna manera, eh, luego nos van a profundizar sobre ello, pues esos elementos de preocupación de los propios periodistas, en donde la pérdida de la independencia, el sometimiento a las empresas, el sometimiento ideológico, son algunos de los problemas que luego se van a reseñar como preocupaciones fundamentales de los periodistas, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacer un pacto social, y desde luego la universidad debe estar en vanguardia en ese pacto por defender el periodismo de rigor, por desmitificar lo que es esa idea de periodismo ciudadano, que en ningún caso podría sustituir el ejercicio profesional de los periodistas que trabajan, ya sea como freelance o en medios de manera fija, por defender esos valores democráticos y por defender esos valores que deberían estar en el frontispicio del mejor periodismo, ¿no? Creo que desde este campus estamos defendiendo el que estudiantes de otras titulaciones, aun cuando no tengamos específicamente periodismo, sabéis que esa titulación está en Valladolid, estamos defendiendo el que todos los profesionales futuros de la comunicación, sea desde el campo de la publicidad, sea desde el campo de la comunicación visual, defiendan esos principios básicos, porque sin periodistas no hay periodismo, y sin esa ética y deontología profesional como antes ha manifestado Pilar y defiende como antes ha manifestado eh, perdón, Victoria, y también está defendiendo Miguel Ángel y todas las asociaciones de la prensa, no vamos a tener una sociedad que refuerce esos vínculos democráticos en este contexto especialmente difícil para nuestro país. Eh, doy ya la palabra tanto a, a Luis como a David para que, de alguna manera, presenten este informe. Muchísimas gracias. Ahora, ¿ahora está? Ahora. No, yo voy a hablar también muy poco. Vamos a ver, eh, del informe como producto, por decirlo... más alto? Vale. Del informe como producto, porque aquí el director del informe es el que realmente os va a ofrecer datos y análisis eh, de la situación del sector de medios desde el punto de vista de, como industria y de la situación de la profesión y de los periodistas y datos. O sea, este informe eh, que presentamos hoy nació en el año 2004, eh, a, el, a la vez que una revista, que también os recomiendo, que se llama Cuadernos de Periodistas, las dos cosas editadas, una anualmente y otra con cierta periodicidad, dos veces al año y a veces tres, por la Asociación de la Prensa de Madrid. Eh, esta última, Cuadernos de Periodistas, tiene, se puede ...acceder a ella a través de la web del APM que se llama apmadrid.es... ...y también directamente como web propia que es cuadernosdeperiodistas.com. Nació a la vez. Entonces, el año pasado cumplió 10 años... ...y ahora empezamos una nueva década. Por definirlo de alguna manera, el informe es un retrato fiel... ...y veremos por qué. Y este es el, este es el objetivo... ...y es en lo que nos afanamos en que sea fiel de la situación de los periodistas y del sector de los medios de comunicación en España, ¿no? porque ofrece los, año a año los principales datos y su, análisis, y su análisis de la profesión y de la industria de los medios. Es un retrato fiel. Su contenido está basado fundamentalmente en una encuesta anual realizada entre unos 18.000 periodistas. Son más o menos los que están afiliados a las distintas asociaciones de la prensa de España 7.500 de ellos a la de Madrid y todos ellos agrupados en la Federación eh, de Asociaciones de la Prensa de Periodistas de España a la que agradecemos su colaboración para la realización de este informe y en concreto también a la de Segovia porque también ha habido compañeros suyos y algunos de ustedes seguramente que han eh, llenado la encuesta y también han colaborado, tengo que decir, el Colegio de Periodistas de Cataluña y el Sindicato de Periodistas de Cataluña. Las respuestas a la encuesta en, eh, lanzada a, a estos 18.000 periodistas, más o menos, eh, se han duplicado en los últimos años. Se han duplicado en los últimos años. El año pasado llegaron a ser 2.400 periodistas los que eh, dedicaron bastante tiempo a rellenarla, gracias a todos ellos y gracias a todos los que lo habéis hecho. Eh, este, esta cantidad, esta cantidad eh, da al informe solidez, credibilidad y fiabilidad, cosa muy, muy, muy importante. O sea, no son datos a tontas y a locas, ni análisis a tontas y a locas, sino son datos eh, fiables y datos contrastados. La encuesta se revisa cada año para adecuar las preguntas a las circunstancias de la profesión últimamente muy llena de huracanes, pero se adecuan cada año, ¿no? y también de la industria periodística. Sus dos grandes capítulos son precisamente la industria de los medios y la profesión. Recoge también datos del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, del Servicio Nacional de Empleo, y realiza una encuesta propia para recabar información sobre lo que la sociedad piensa de los periodistas y cómo la valoran. Todo esto está en, en el informe, que es un cúmulo inmenso de información. En los últimos años, estos dos grandes capítulos se han complementado con algunos estudios monográficos, como el observatorio de seguimiento de la crisis, concretamente en el aspecto terrible de la destrucción de empleo entre 2008 y 2015. Este seguimiento ha revelado el escalofriante dato que ya se conoce de la destrucción de 12.200 puestos de trabajo en el sector de medios. No todos periodistas, estamos hablando del sector de medios, la mayoría periodistas, eso sí, pero del sector. Otra aportación reciente del informe ha sido la realización en España del primer censo de medios lanzados por periodistas. La mayoría de ellos digitales. Eh, durante los, este, este lanzamiento de los periodistas... Eh, individualmente, en grupo, en cooperativa, en, con, con recaudo de fondos, etcétera, etcétera, ha sido una alternativa a muchos que se han quedado desempleados. Bueno, eh, el resultado no, ha, yo creo que es positivo. En estos años, eh, según datos de la APM, porque es muy complicado. ...acumular datos, pero fin, se ha hecho un seguimiento, se crearon 575 medios por periodistas, vuelvo a repetir, la mayoría de ellos digitales, y de ellos en este momento sobreviven 450, el resto o, o está sin actualizar o ha desaparecido, pero de los 579, 450 están ahí informando día a día, a todos los niveles, de todos los sectores, nacionales, locales, especializados, de todo... Y las dos novedades que aporta el informe de 2015, que es este que va a presentar Luis Palacio, subdirector, son um, un estudio de la evolución salarial de los convenios colectivos de prensa desde el año 2010. Desde el año 2010, porque en ese, ese año, en ese año perdón, se hizo un informe parecido. Por eso puede, se puede comparar lo que ha pasado. Dará el dato Luis con muchos más detalles supongo que y la caída media de los salarios de los que tienen convenio que lo de los demás, en fin, que os voy a contar la precarización verdaderamente vergonzosa de, de, de los salarios de los periodistas. Bueno, la media de los salarios de convenio del año 2010 a 2015 ha sido del 17% de los. Eh, y el otra novedad, la otra novedad fue es eh, empezar a analizar las tendencias de la profesión, hacia dónde va la profesión que ya está inmersa en la atmósfera digital, es que ya no o sea, no, no estamos pensando, por ejemplo, para el año que viene a hacer el, el censo de los medios digitales, es que ya todo, si es papel, tiene digital, si es digital, algunos se lanzan hasta el papel, o sea, ya estamos en la atmósfera digital y estamos en lo que Luis ha dicho, en una eh, palabra que él dice y que aparece en el informe, estamos en la redefinición, no del periodismo, que está inventado, sino, <risa> eso está inventado y nunca va a cambiar, sino en, en, en la manifestación del mismo y en cómo se hacen las cosas ¿no? entre estas tendencias por ejemplo son las, nue las nuevas narrativas el periodismo de datos, la disyuntiva periodista-editor, porque los que lanzan en un medio también tienen que, eso no vive del aire en fin, todas estas cosas de todo ello va a hablar en, breve, en breves momentos y sobre todo con precisión y conocimiento de Luis Palacio, que es el director del informe. Una cosa para terminar eh, lo que sí que es cierto es que en estos diez años que lleva el informe sea, es la referencia imprescindible y el sitio absolutamente necesario al que hay que recurrir para conocer la profesión y la industria de los medios en España. Es lo que hay. Vamos a ver, este informe, los eh, diez últimos eh, informes están en abierto para todo el que quiera, en la web de la APMAPmadrid.es. Repito, el último informe, que es este, no está. Al final, el que quiera de ustedes recibirlo en PDF, si se molesta brevemente en darme su nombre y su email, se lo enviaremos gratuitamente. Muchas gracias. Vale. Muy bien. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Como todos sabéis, las portadas lo que hacen es resumir el contenido que viene a continuación, ya sea de un libro o de una revista. En este caso, donde se ve el ojo de una cerradura que permite ver que detrás hay algo de luz... Eh, lo que es lo que recoge o es la idea que a nosotros nos ha transmitido la situación actual. Eh, pensamos que existe un futuro esperanzador, pero está detrás de una cerradura que hay que abrir. Y la cinta de la máquina de escribir nos está indicando que todavía estamos en una situación que se encuentra a medio camino entre el mundo analógico y el digital. Es decir, para poder abrir esa cerradura todavía tenemos que conocer muy bien cuál es la situación en la que, en la que nos encontramos y esa eh, situación pasa por conocer, en nuestro caso, bien la situación de los medios de comunicación, bien la situación de nuestra profesión. Todo esto es de lo que trata el informe de la profesión periodística de la, de la APM. Vamos a empezar por la industria. El año pasado, y por segundo año, creció algo... Perdón, y por primera vez, el año pasado todavía disminuyó. El año pasado, En el año 2014, por primera vez, aumentó algo la eh, facturación agregada de los medios de comunicación principales, televisiones, diarios, revistas y, y radios. Y también aumentó la inversión publicitaria eh, en, que se destina a los medios de comunicación de la diapositiva veis se desprende que ese crecimiento se ha basado sobre todo en el tirón tanto de la televisión como de la, de la radio, porque los medios impresos todavía en el año 2014 siguieron cayendo. Pero desde un punto de vista de la industria, en el, año, eh, el año pasado sucedió además otra cosa que yo creo que tiene una carga simbólica importante y sobre la que hay que, que detenerse. Eh, por primera vez, el sector de los medios de comunicación, que había estado liderado tradicionalmente por un grupo que había surgido de la información, que era el grupo Prisa, pues bien, el año pasado esto cambia y ya quien lidera el sector de los medios de comunicación son tres televisiones o, si lo preferís, un operador de telecomunicaciones, que es telefónica, y dos televisiones, que son Mediaset y A3media. La razón es para que se produzca este cambio tan significativo es que a lo largo de los últimos años la cuota que tienen las televisiones en la facturación del sector de los medios de comunicación no ha dejado de crecer y en concreto en el último lustro ha pasado del 52 aproximadamente a casi un 60%. Y cuando nos referimos al sector de la televisión... ¿Qué duda cabe que estamos hablando de un sector que tiene una faceta informativa? Pero las televisiones lo que hacen fundamentalmente es proporcionar entretenimiento y en menor medida información. Y en este sentido es importante que ese sector donde trabajamos los periodistas esté liderado precisamente por televisiones. Pero esto de todas maneras no es privativo de nuestra profesión. En el, la pasada campaña electoral, el cronista eh, político de un periódico eh, nacional empezaba así una de sus crónicas. Es decir, también hay otros sectores profesionales, como por ejemplo la política, que están cada vez más vinculados al mundo del entretenimiento, aunque solo sea a la hora de transmitir eh, sus mensajes. Quiero hacer una matización, es que en los datos que he proporcionado antes, os habréis fijado que no, está, eh, no hay datos sobre el mundo digital, y es que hoy por hoy es imposible saber desde el punto de vista cuantitativo y económico qué representa para el sector de los medios el sector de los medios digitales. Eh, fundamentalmente porque hay grandes compañías internacionales que tienen un peso importantísimo dentro de ese sector y de las cuales no se dispone de, de información. Sin embargo, es una realidad que poco a poco estamos viviendo en un mundo cada vez más digital, en el mundo de los medios de comunicación en general y específicamente en el mundo de los medios informativos. Esta diapositiva muestra cuál es la penetración de Internet. ...en España, en el en porcentaje de hogares. Y aquí podéis ver cómo ya el más de un 70% de los hogares españoles eh, acceden a, eh, a Internet... ...y en el caso de Castilla y León ese porcentaje va un, ligera, un ligeramente por debajo. Es un 68,9%. Eh, Pero en cualquier caso veis que desde el 2001 en, al 2015, que es el último dato, eh, no deja de crecer... He dicho porcentaje de hogares. Estos son porcentajes de personas que en el último mes accedieron a Internet, no de los hogares. ¿vale? Ya el 70% de los mayores de 14 años accede eh, a Internet. Sin embargo, lo que sí está sucediendo es que lo que son los medios de comunicación en sus formatos convencionales, tanto la prensa, la diaria, como las revistas, como la radio y como la televisión, o bien están estancadas o crecen muy ligeramente, caso de la radio y la televisión, o bien están descendiendo poco a poco... Eh, eh, en algunos casos, como en las revistas, más acusadamente, eh, la audiencia que tienen esos, eh, esos eh, soportes. Quiero llamaros la atención que, eh, en el caso de Castilla y León, uno de los datos que se observa es que estamos en una comunidad donde hay un consumo de medios superior, ligeramente superior, al conjunto de la media, de la media nacional. Pero si vemos, para ser plenamente conscientes de cómo se está produciendo esa digitalización y del impacto, esto es la penetración de los diarios en papel, tanto a nivel nacional, en este caso, ojo, porque está cambiado el color, porque... Excel de vez en cuando me hace cosas así. En este caso, el azul es Castilla y León, el, el rojo es eh, el dato de, de España. Pero se ve que los diarios en papel poco a poco van perdiendo eh, audiencia y, sin embargo, la penetración de la prensa digital crece eh, sin parar. Eh, sí hay que tener en cuenta aquí que todavía la penetración de los diarios en papel está entre el 30 y el 40%, mientras que la penetración de la prensa digital no ha llegado todavía al 15%. Esto es uno de los datos que cuando yo antes me refería a que tenemos que analizar muy bien la situación real en la que nos encontramos, es uno de los que pone de manifiesto esto. En una época en la que no hacemos más que oír es que ya todo es digital, es que todos nos informamos por Internet, etcétera, etcétera, bueno, bueno, pues los datos todavía reflejan que nuestra situación real está a medio camino entre el mundo analógico y el mundo digital. En relación a los medios digitales... Eh, eh, David mencionaba hace un momento que el estudio que hemos venido realizando a lo largo de todos estos años nos ha dado una información muy valiosa de cómo ha ido eh, evolucionando eso. Me estoy refiriendo a los medios digitales lanzados por, por periodistas. El dato es, efectivamente, que de los 579 actualmente están vi, eh, vivos, no están como en su lenguaje hibernados o sin actualizar, eh, eh, hasta hay 458 que están actualmente en esto en acción, eh, actualizados. Y de ellos, en el estudio que nosotros hemos hecho, hemos visto que el porcentaje mayor son medios de comunicación lanzados por periodistas que lo que hacen es dedicarse a la información local local o regional, eh, es prácticamente un 30% de esos medios eh, que se han lanzado los que se dedican a, esta, a este tipo de información. En el caso de esta comunidad, también en eso, eh, eh, se, ese hecho que se produce a nivel nacional se ha producido. Yo, repasando la lista de los eh, medios digitales lanzados por periodistas que eh, sabían, eh, se encontraban en esta comunidad, pues muchos los conoceréis: está desde ahora Benavente o Ávila Red, hasta Burgos Conecta, La Voz de Río Seco o Segovia al Día. Es decir, hay un importante número de periodistas también dentro de esta comunidad, que se han decidido a crear ellos sus propios medios. Y, ojo, estamos hablando de los medios de comunicación lanzados por periodistas, de los que nosotros hemos tenido constancia, que estamos completamente convencidos que hay otros de los que no nos hemos enterado, pero sí es verdad que estos son así. Sobre esos 458 que están activos, Además hemos hecho una investigación, hemos hablado con 100 de ellos y les hemos pedido una serie de eh, eh, informaciones cuantitativas de cómo iba su proyecto y esas informaciones están recogidas dentro del, del anuario en uno de los anexos. Aquí solo voy a mencionar un dato y es que la tercera parte de ellos en el año 2014 ya facturaron más de 50.000 euros, lo cual... Nosotros habíamos establecido el año pasado como el nivel de subsistencia, es decir, es esa cifra en la que de alguna manera te anima a seguir adelante porque crees que puede haber posibilidades, pero que un 17% ya había facturado más de 100.000 euros. Y hay algunos medios de comunicación lanzados por periodistas en formato digital que se han convertido en auténticas referencias dentro del mercado informativo a nivel nacional. Si nos vamos a la, a la encuesta sobre la que está basada la mayor parte del informe y es la que se hace en colaboración con la FAPE y el Colegio del, el Colegio del Sindicato de Periodistas de, de Cataluña… Eh, el dato, eh, aparte de los 2.423 que nos han eh, contestado y que son un 12% más que el año pasado, cuando ya se habían superado ampliamente los índices de respuesta de años anteriores, eh, de esos 2.423... Eh, Respuestas 126 correspondían a profesionales de Castilla y León. Esto es lo que nos hace que no podamos extraer datos estadísticamente válidos, porque esta es una encuesta que se contesta eh, a voluntad de quien recibe el link y entonces no se puede, digamos, no son estadísticamente eh, representativos. O, o no lo sabemos. El problema es que no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso que sepáis que sí hay una parte. Eh, de la encuesta eh, respondida de esta eh, comunidad y del total de respuestas lo que nos encontramos el que, es que el 62% corresponde a profesionales que están actualmente en activo, bien trabajando en medios de comunicación, bien trabajando en comunicación empresarial o e institucional, que un 13% son eh, profesionales que están en paro y que el 25% restante lo forman recién licenciados, eh, pero también jubilados, prejubilados y personas en otras, eh, en otras situaciones. Vamos a empezar por el, el colectivo de, de profesionales en paro y conviene especificar que nos referimos siempre a lo que se denomina, en términos del Ministerio de Empleo, que es de quien obtenemos los datos, eh, paro registrado en primera opción. Cuando una persona acude a una oficina de empleo, rellena una demanda de empleo en la que puede especificar hasta seis posibilidades de trabajo diferentes. Como hay muchas veces que en... En determinadas posiciones la gente dice, bueno, pues no puedo trabajar, por ejemplo, un profesor como profesor, dice, bueno, pues en cuarto lugar voy a poner que puedo trabajar como, como periodista, que pues es una, una posibilidad que tienen. Por lo tanto, nosotros solo le pedimos al Ministerio de Empleo aquellas personas que ponen dato en primera opción. Bien, pues... En los últimos dos años la cifra de, de, de paro registrado se ha reducido, este año se ha reducido un 8% hasta 8.680 personas eh, y el año pasado el descenso había sido del 11%. Como esos datos sí los tenemos eh, regionalizados y corresponden a estadísticas oficiales, tenéis el dato de qué es lo que ha sucedido en Castilla León en el último año, y es que el, des, el, el paro registrado ha descendido ligeramente, eh, de 409 a 405, que es un 1%, pero sí lo recojo para que se vea que sucede como sucede a nivel nacional, y es que el paro registrado es muy superior en el caso de las mujeres, el 67% en el caso de los datos de Castilla-La Mancha y el 33% en el caso de los hombres. Siempre hablando de paro registrado en, en primera opción. De todas maneras, esto es una cifra de mínimos, porque el paro registrado no recoge ni a los recién licenciados, que el Ministerio de Empleo considera que, como no han tenido un primer trabajo, no son parados y no recoge también, lógicamente, a aquellas personas que tratan de encontrar trabajo por otros medios, algo que en nuestra profesión también es bastante frecuente, porque buscas a través de contactos y de compañeros y de sitios en los que has trabajado posibil nuevas posibilidades de empleo. Por lo tanto, la cifra de paro registrado tiene que tomarse como una cifra de mínimos. Pero es que la cifra de paro real es una cifra Imposible de conocer. No sé si es, es imposible, es, es un arcano. Es exactamente igual de difícil que, difícil de imposible eh, que conocer cuál es la cifra de periodistas que hay en España, porque al no existir un organismo centralizador que sea el encargado de canalizar... Como sucede, por ejemplo, en Francia o como sucede en, en Italia, la, eh, la concesión, más que la concesión, el registro del carné de periodista, eh, en el caso de, de España, ese es un es un arcano, no se sabe. Pero sí tenemos un dato eh, que yo creo que es bastante ajustado de cuáles han sido los puestos de trabajo que ha... Eh, perdido nuestra industria, la industria de los medios de comunicación, desde el año 2008 al año 2015, y que son 12.200 eh, puestos de trabajo, de los cuales... Digamos que nosotros tenemos constatados eh, y comprobados, había unos 200 en medios locales de Castilla y León, pero que también es una cifra de mínimos, porque hay pérdidas de empleo de medios nacionales que han tenido repercusión en Castilla y León, que nosotros teníamos el dato del medio nacional, pero no, lógicamente, eh, regionalizado. De todas formas, si tenéis en cuenta que esta es una industria que en el año 2013... Los medios principales, diarios, eh, radiotelevisiones autonómicas, cadenas de radio, televisiones, tenía las principales editoras de revistas, tenía 27.200 trabajadores. Os podéis dar cuenta de que 12.200 de una eh, industria que emplea a 27.300 personas es una cifra eh, considerable. Si, nos, si miramos ahora los que están, digamos, quienes están trabajando en, en periodismo, vemos que poco a poco eh, esta situación se va equiparando. Ya un 51% son hombres y hay un 49% de, de mujeres. Esto podría manifestar un cierto equilibrio, pero ya cuando lo veis comparado con la cifra de alumnos y alumnas de periodismo, os dais cuenta que tal eh, equilibrio es un poco ficticio porque del de volumen de matriculados en periodismo en, eh, hasta el año 2015, en, digamos que estaban en vida eh, académica activa en ese momento, el 63% eran mujeres y el 37% eran, eran hombres. Esta desigualdad que se produce se eh, traduce también en el caso de los, eh, de los puestos directivos. Si sí es verdad que poco a poco. Esto va cambiando. El año pasado, por ejemplo, constatamos a través de la encuesta que el número de mujeres en cargos directivos había crecido respecto al año anterior en todo tipo de medios, audiovisuales, digitales y medios impresos. Hasta el año pasado, de repente, nos encontrábamos un año que aumentaba el número de directivas de medios audiovisuales, pero no sucedía así en medios impresos. El año pasado han aumentado en, en los Tres casos. Y la otra característica importante de, del análisis del colectivo eh, de periodistas es lo que podemos llamar autonomización, y es que, según datos de la encuesta, aproximadamente la cuarta parte de los periodistas en activo son autónomos. Insisto, de los que contestan la encuesta. ¿vale? Es decir, este es el dato que nosotros entendemos que, como es el más fiable del que disponemos, eh, eh, así lo transmitimos probablemente la cifra de autónomos sea superior. Y sobre todo cuando se mira qué sucede en países de nuestro entorno, como en Francia o como en Italia, ahí la cifra de eh, profesionales, de periodistas, autónomos, es claramente superior. Aquí probablemente eh, sea, y eso, David, es una asignatura pendiente para próximos informes. Eh, pero además hay más. Cuando se les pregunta a los autónomos... Eh, qué es lo que ellos piensan que va a ser el futuro del periodismo, nos encontramos como que aunque el 65% nos están diciendo que además ellos creen que esa va a ser la situación normal en los próximos años. Y esto está sucediendo tanto en España como en otros países. Hay una encuesta del año pasado del Instituto Reuters, que se hizo en Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, y cuando se les pregunta a los periodistas en activos, también dicen, uno, que creen que sus condiciones laborales van a endurecerse en el futuro, pero que van a endurecerse fundamentalmente porque van a estar menos respaldadas por medios de comunicación establecidos, como ha sucedido en el, en el pasado. El otro gran colectivo es el de, quienes, de los profesionales que trabajan en comunicación empresarial, institucional. Aquí el peso de las mujeres es eh, superior, es un 60 frente a un 40% de hombres, pero también en el caso de las directivas y de los directivos eh, sí hay un machismo eh, o una desigualdad dentro de eh, este trabajo. En el tema de los salarios este año, eh, lo mencionaba antes David, se ha hecho una investigación para poder compararla con una que se hizo en el año eh, 2010 eh, sobre los salarios básicos de los periodistas. Voy a explicar también brevemente de a qué me estoy refiriendo porque aquí estamos utilizando el dato que se recoge en los convenios co colectivos y hemos trabajado con convenios de más de 40 medios eh, de los convenios colectivos ...específicamente en aquella parte para los eh, eh, periodistas... Eh, ...y el salario, lo que recogen los convenios son... ...es el salario básico, pero no los pluses... ...hasta la crisis, en los convenios colectivos aparecía... ...además del salario básico, lo que era el convenio el plus de convenio... ...el plus de eh, por antigüedad, eh, por eh, dedicación, exclusividad, etcétera... ...con lo cual era posible más o menos conocer cuál era la retribución que tenía cada uno de los puestos de trabajo. Durante la crisis, y apoyados en la fuerza que tenían negociadora, las empresas han impuesto lo que se llama el plus personal, donde se han recogido todos esos pluses. De tal manera que en este momento eh, lo que cobra cada uno de los periodistas en las eh, empresas solo lo conoce la empresa y él porque ese plus eh, personal solo aparece en su, eh, en su eh, nómina. Esto se ha traducido, lógicamente, en una pérdida de transparencia del mercado laboral de los eh, periodistas, que además es muy importante y tiene mucha trascendencia, porque, como os podéis imaginar, a la hora de la defensa de los intereses de los periodistas que están trabajando a parado, amparados por un convenio, ...como sus representantes no saben exactamente de qué están hablando... ...porque no conocen cuál es el salario final que están percibiendo los periodistas... ...es muy difícil. Por otra parte, se, se, digamos, esto a lo que abre es a todo tipo de recompensas... ...a determinados periodistas dentro de las redacciones en función de unos. Con lo cual, ahora ya dos personas en una redacción que desempeñan el mismo cometido, que tienen la misma antigüedad y que eh, tienen la misma titulación, pueden estar cobrando cantidades eh, muy diferentes. En cualquier caso, de la información del eh, salario base, y ahora digo por qué es importante, se desprende que las, la reducción del salario medio entre 2010 y 2015 ha sido del 17% y que esa ha sido mayor en los puestos de más responsabilidad, del 24% en el caso de los redactores jefe, en el caso de los redactores veo junior que es el mayor número de contratos que se hacen, es del 17%. Y digo que es importante saber cuál es la, la retribución, el, el salario básico, porque eso es de alguna manera la valoración que hace la empresa del puesto de trabajo. Si un día... Un redactor con una antigüedad y con una presencia en la empresa se marcha porque se jubila o porque obtiene otro puesto de trabajo o por lo que sea. Es decir, ese plus personal desaparece de la masa salarial porque se va a contratar a un periodista al que se le va a pagar, como está sucediendo en la mayor parte de los casos, el salario básico. Entonces, efectivamente, lo que, lo que refleja esto es la valoración que está haciendo la empresa de ese puesto de trabajo y, como se puede ver, esto en los últimos cinco años eh, se ha reducido. Vamos a pasar ahora a lo que son las condiciones y el ejercicio eh, profesional, que esta información la obtenemos de eh, la encuesta ex profeso que se realiza eh, para, el, para el informe. Y ahí llevamos varios años en los que preguntamos en nuestra encuesta, en la encuesta que se distribuye a través de la FAPE, cuál es el, el grado de, de independencia que creen que tienen los periodistas, se les pide que lo valoren de 1 a 10 y en esa otra encuesta que es representativa de la población preguntamos a la población que, cómo valora de 1 a 10 la confianza que tienen en los medios de en la información que reciben de los medios de, de comunicación. Y, Veis que no hay unas grandes diferencias respecto a años anteriores, que la independencia que dicen los periodistas que tienen a la hora de desempeñar su trabajo ha oscilado entre el año 2012 del 4,1 al 4,2, ha descendido un poco en el último año, pero se mantiene en unos niveles muy parecidos y que en el caso de la confianza sí si ha mejorado un poquito la confianza que tienen en promedio los españoles en la información que reciben de los medios. Eh, en el caso de Castilla y León, porque como esta encuesta sí se realiza a una base representativa de la eh, sociedad, en el caso de, de Castilla y León, el dato que obtenemos de confianza es ligeramente inferior a, a la media nacional. Si la media nacional está dando un 5,5, en el caso de, de Castilla y León, manteniéndonos en el aprobado, eh, se queda en un 5,1%. Eh, esa falta de, de independencia está directamente relacionada con las presiones que reciben los periodistas a la hora de, de realizar su trabajo. Y nosotros en la encuesta siempre les pedimos que nos manifiesten de presiones para cambiar elementos significativos de las informaciones que redactan o de las piezas eh, televisivas eh, que, que preparan. Y este año hemos tratado de profundizar un poco más dentro de la encuesta para conocer algo más de este, de este eh, sector. Nos hemos encontrado con que es muy elevado el porcentaje de profesionales que dicen que reciben presiones y que, además, eh, se reciben presiones tanto los profesionales contratados en medios como los autónomos. El 75% en el caso de los eh, profesionales contratados por medios, el 80% de los eh, autónomos. Perdón, estos son los que ceden. Es decir, los, la, el, el dato está recogido en el informe. Les hemos preguntado a los profesionales, tanto a los autónomos como a los, a los contratados, eh, si en el caso, de cuando reciben presiones, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y desgraciadamente, y debido a las condiciones laborales, lo que nos dice el 75% de los contratados es que ellos se ven obligados a ceder a esas presiones y el 80% de los autónomos. Pero también hemos querido saber qué es lo que pasa en el otro lado de la barrera, por llamarlo de algún de alguna manera, como una parte importante de quienes nos contestan la encuesta trabajan en departamentos de comunicación, les hemos preguntado si ellos en su, en su labor cotidiana tienen que ejercer presiones sobre los periodistas. Y también nos hemos encontrado que un 75% de quienes trabajan en comunicación reconocen que ellos tienen que ejercer con frecuencia presiones sobre los periodistas para que modifiquen sus eh, informaciones. En cuanto a los principales problemas que tiene la, la profesión, y que es una pregunta que eh, recogemos casi eh, todos los años, eh, pues ahí los tenéis, el, el principal problema es el aumento del paro y la precariedad laboral, eso es lo que más del, el, el, del 50% el 57% contestan como principal problema de la profesión y veis que después aparecen la mala retribución del trabajo la falta de independencia política y económica de los medios y la falta de neutralidad y rigor profesional y destaco estos eh, cuatro porque eh, quiero que veáis que efectivamente los periodistas también somos críticos con nuestro trabajo también nos damos cuenta que hay eh, unas eh, prácticas de falta de neutralidad y rigor dentro del ejercicio de la, de la profesión. Pero eh, no se trata solo eh, de problemas eh, económicos. El, el periodista eh, y el periodismo debería contar con una eh, protección o con una consideración mayor eh, dentro de la a la hora del, del ejercicio profesional, sobre todo cuando se considera que lo que hace el periodismo no es otra cosa que garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a obtener una, una información de, de calidad. Y en este sentido, a lo largo del último año, y se recoge dentro del informe, tanto la, la FAPE como la APM han eh, hecho comunicados diciendo que, reformas como las que se han hecho de la ley de seguridad ciudadana o de la ley de enjuiciamiento eh, criminal, lo único que hacen es dificultar todavía más el ejercicio de la práctica eh, profesional pero como antes eh, os indicaba vamos hacia un futuro eh, digital y ese futuro está cambiando cambiando enormemente el escenario en el que se desenvuelve nuestro trabajo eh, el informe ha venido mostrando a lo largo de los últimos años cómo los periodistas van poco a poco, y en gran parte porque ellos lo van haciendo, van eh, adaptándose a las nuevas necesidades del mercado. Y, por ejemplo, cuando hemos preguntado este año sobre los cursos que han realizado los periodistas eh, en, en los últimos años, hemos visto que ya hay tantos periodistas que hacen cursos sobre herramientas web como eh, periodistas que hacen cursos de idiomas, que ha sido tradicionalmente la formación más demandada por parte de los eh, periodistas. Y también hemos preguntado por cuáles son los trabajos que ya en un entorno digital se realizan más habitualmente y nos hemos encontrado con que el, digamos, lo más habitual dentro de esos trabajos es la gestión de contenidos eh, digitales y, Además, hay una, un trabajo en el, el en segundo lugar aparece el manejo de, de redes eh, sociales. Todo esto, como os podéis imaginar, estoy resumiendo muchísimo todo lo que viene en el informe, porque hay mucha más información sobre el tipo de cursos y el tipo de actividades digitales que eh, se van eh, realizando. A la vista de esta importancia de la digitalización, es por lo que antes lo mencionaba David, hemos decidido dedicar un capítulo a las tendencias que creemos que están vigentes dentro de nuestro, de nuestro sector. El periodismo hay, tiene una serie de, de componentes, de principios, de herramientas que no puede perder nunca como es la búsqueda de fuentes propias, el contrastar eh, información o el comportamiento ético a la hora de desarrollar esa, esa actividad. Pero no hay que olvidar que todo lo demás está cambiando y está cambiando al ritmo que le marca la evolución tecnológica. En ese sentido, los periodistas ahora no tenemos un trabajo, tenemos dos. No nos queda más remedio que cubrir informativamente esa, esa, ese terreno en el que estemos eh, especializados, pero aparte de eso no nos queda más remedio que tener un ojo atento a cómo va evolucionando la propia actividad eh, periodística. Y eso es así, porque eso es lo que nos va a permitir distinguir, lo que es real de lo que son mitos y modas. Eh, dice el profesor Manuel Castells que en, las, en todo proceso de cambio tecnológico de envergadura y la digitalización lo es sin duda, genera una mitología propia, una mitología que después los científicos sociales se encargan de cribar y de analizar. Bien, yo creo que no son solo los científicos sociales, en el sentido que dice eh, Manuel Castells, sino que a los periodistas también nos compete el analizar muy bien cuáles son las tendencias que van surgiendo para poder desechar lo que puedan ser modas eh, y mitos de aquello que sea eh, realidad. Las seis tendencias que nosotros hemos desarrollado este año las tenéis en la, en la transparencia y lo que hemos hecho ha sido incluir en la encuesta a los profesionales preguntas sobre cada uno de estos temas. Y así hemos eh, podido ver que, por ejemplo, eh, una inmensa mayoría de los periodistas, eh, después de Snowden y de, eh, la, digamos, el conocerse que es muy habitual el que se eh, investigue y el que se graben y el que se penetre en la confidencialidad de las conversaciones de las personas. Eh, los periodistas tienen un trabajo eh, añadido que es en el asegurar la confidencialidad del trato con sus fuentes. Bien, hoy en día existen herramientas que permiten mejorar mucho esa eh, confidencialidad los periodistas lo reconocen, pero apenas utilizan esas herramientas. Siguen manteniendo hábitos eh, de otras épocas eh, a la hora de mantener esas relaciones. Y también hemos preguntado, por ejemplo, en el tema de las, eh, de las redes eh, sociales, ¿qué pensaban los periodistas si... Si eso debería ser una parte de su trabajo para un medio o si debería ser algo eh, de tipo personal movido por sus intereses eh, exclusivos. Y lo que nos hemos encontrado es que hay división de opiniones. Prácticamente el 50% cree que ese debería ser un trabajo, parte de su trabajo para un medio, y hay otro que dice, no, este tiene que ser una actividad de tipo personal y yo tengo que decidir Digamos cuál es mi personalidad dentro de las redes. Y vamos a eh, terminar, estamos viendo que trabajamos para un sector donde las empresas eh, se transforman, las plantillas se reducen, las condiciones laborales eh, eh, se endurecen. Pero también es cierto que trabajamos en una, en una labor que sigue siendo igual de necesaria, que es esencial para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos en unas eh, sociedades que son cada vez más complejas y que necesitan de, esa, digamos, de ese factor, de ese, de, ese, de ese filtro que les permita entender mejor qué es lo que eh, está sucediendo. Si sí es verdad que la digitalización y de ahí lo que permite ver la cerradura eh, eh, iluminada, eh, si sí es verdad que en este momento se dispone de unas herramientas que nos permiten hacer una información eh, más ágil, mejor documentada, también eh, eh, posibilitan la aparición de nuevos medios, como hemos visto al hablar de los medios lanzados eh, por periodistas. Es decir, estamos en una situación muy complicada, en una situación donde el paro en los últimos años ha sido terrorífico y todavía está afectando muchísimo a nuestra eh, profesión, pero que permite entrever, como el ojo de la cerradura, eh, que hay un futuro, entiendo que esperanzador eh, siempre que sepamos lidiar con los condicionantes del, eh, del presente y en este sentido el informe va de esto si facilitáis el, el email o se os enviará el pdf y podréis exprimirlo en búsqueda de una llave que permita abrir la cerradura muchísimas gracias. Lo fundamental es también agradecer el trabajo de nuestros colegas, ¿no? porque realmente aportan una información básica para poder mejorar en su conjunto la sociedad y el sistema democrático. ¿no? Eh, como os han dicho, tenemos acceso, especialmente tenemos aquí a, a profesores de, de diferentes titulaciones, y yo creo que es un material también fundamental en el campo de la enseñanza, y que podemos aprovechar de cara a nuestros propios estudiantes. ¿no? Como he dicho antes, en la facultad estamos trabajando también a las diferentes titulaciones para, desde diferentes puntos de vista y desde diferentes asignaturas, poder aprovechar este tipo de, de investigaciones. ¿no? Yo no sé si queréis intercambiar algo más, si queréis hacer alguna pregunta vinculada con, con el desarrollo del informe, ¿eh? si no, lo que hacemos es clausurar el acto y agradecer de nuevo a Miguel Ángel, a, al propio Luis, al propio David, el que hayan estado con nosotros y el que hayan hecho este trabajo excepcional y seguir eh, celebrando el que podamos seguir colaborando entre las asociaciones de la prensa y la universidad. Muchísimas gracias.